Nuestros campos están llenos de personajes graciosos Que parecen peligrosos y cada vez lo son menos pero a menos sacan sustos y suspiros. Y Samuel en sus retiros los ve cual extraordinarios, antihéroes imaginarios del mundo de los guajiros. Salí solo para refrescar un poco. Es que no soporto que en estos encuentros tan alegres las personas terminen siempre por lo mismo. Que si los matan a la gente del susto, que no sé qué individuo se bañó en la charca de la moza y se lo comió la madre de agua que ahí vive. ¡Oiga eso usted! <ríe> Que si en tal zona han desaparecido con misterio animales y personas misteriosamente sin dejar rastro. Y un montón de sandeces más que. vaya! me de aquí! eso que ahí! ¡Ey! Buenas noches, compadre, ¿qué hubo? Si usted va para el guateque, sepa que ya ahí no quedó ni donde amarrar la chiva, se acabó la canturía, los chistes y hasta el lechón asado, y ahora como siempre, vea, empezaron con los cuentos de las apariciones, los muertos, los huijes. qué le pasa que lo veo temblando, eso es frío. Vea que ha refrescado la noche, pero para eso yo tengo la solución. Aquí me metí con la forja. verá que bien viene ah, un panazo de ron. Espera un está por aquí. Ahora sale condenada. La... Y para que vaya adelantando algo, ya, ya la tengo aquí. Eh. ¿Se fue el negrito, guarapo? Oh. Parece que funcionan los anuncios contra darle a ingerir bebida a, a los menores, porque este chiquitico ha desaparecido en nada. Bueno, amigo, ya se me pasó la calentura y a esta botella le falta ron. Así que regresamos al dichoso Huateque. Que lo más seguro es que ya estén hablando de los platillos voladores y los marcianos y los extraños y cuánto cuento se les ocurra. Arre amigo Guarapo, qué te pasa ahora Guarapo? Parece que has visto un fantasma que no se diga. Tú también. ¡Tranquilo! ¡Oh, bestia! ¡Cuidado! ¡Que me vas a matar, hijo! ¿Cómo que se secó la dichosa charca? ¡Mire usted! Tú oíste eso, guarapo. Y dicen que no encontraron a la misteriosa madre de agua, compañero. Entonces, ¿ya vio? Yo tenía razón, todo eso es pura imaginería e invento de gente judía y nerviosa. Yo tenía razón. Arre, Aguarapu. Dios, usted tiene que, que escucharme y, y darme la razón porque hay gente que te mete miedo que por esta vía que por la otra. No se puede tener miedo. Ande conmigo. Como siempre, para allá y para acá. ¿Qué voy yo a creer en los cuentos camino? Eso es cuento camino, eso es cuento camino, guarapo. El buiñe y el babujal fueron a pasear un día con disfraz de fantasía y voz sobrenatural. La madre de aguas igual se empezó a frotar las manos y entre ríos y pantanos con increíbles enredos llenaron de tontos miedos la mente.